We'll be right pensamientos antiguos, ambivos, callando al vecino. Con vos todo era más lindo. Venía a marchar conmigo. Vayamos a tomar un vino. Dejemos atrás esta ciudad y su ruido. Que el mundo sigue girando y nada tiene sentido. Solo el sonido. Los versos que omitimos. Ah, los versos que omitimos. <tose> tus recursos al hablar, recostada en el piso me pregunto cuánto más, más allá me pregunto, más tengo para interrogar, arrancarme la cabeza, transformar, transmutar, transitar, ey, traseúnte se transporta sin nada que cuestionar, ya quisiera yo estar tan calmada, camarada al entrar, en mi psiqui si quisiera ya escapar, y es que ya no puedo más, este cuerpo está cansado de tanto andar, ey, dame morfina, dame Aire para respirar Que este cuerpo está cansado de tanto andar